¿Cuántas no hemos visto en Colombia caceríos completos arrasados por la turbulencia de las aguas? ¿Y cuántas veces no hemos visto los titulares diciendo desastre natural, como si la culpa la tuviera el agua? Carreta, no son desastres naturales, simplemente es una falta de visión, de organización del territorio que le entrega a las mejores tierras a los más ricos y arrincona a los campesinos contra el agua sabiendo que eh, ante la existencia del cambio climático ese agua se vuelve mortal son muertos que se podían evitar niñitos, niñitas, viejos jóvenes que han muerto y pudieron vivir solamente si hubiéramos tenido el cuidado y la menor codicia de entregarle los mejores lugares a la gente humilde y liberar los espacios del agua aquí lo que estamos haciendo es demostrando cómo se hace y en todas las quebradas de Bogotá este mismo proceso hay que adelantarlo de tal manera que cuando vengan las épocas de invierno crudo y vendrán no sé si en este gobierno creo que nos salvamos, pero vendrán, entonces la ciudad de Bogotá le pueda decir a toda Colombia, mire, aquí no muere nadie por los inviernos, no muere nadie por las sequías, aquí en esta ciudad no se mueren los niños de sed, ni los animales, ni se mueren los niños de hambre, porque en esta ciudad las comunidades con todos sus problemas, nos decidimos a unificarnos en torno a construir una ciudad más justa que el resto de Colombia y una ciudad más equilibrada con la naturaleza que el resto de Colombia, dando ejemplo de cómo es que se tiene que hacer no solamente en nuestro país, sino en el planeta Tierra.